Hola, ¿qué tal? Soy Xavi que bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con Anita, en este caso en Savage por Fente, en, en un show que, bueno, me ha salido en sugerencias después de ver su actuación en los Latin Grammy. Ya me salió, estuve a punto de darle a click para verlo, y no recuerdo qué tenía que hacer, que al final no pude verlo. Así que bueno, pues vamos a verlo aquí con vosotros. Es la canción Practice, un remix. Y de nuevo envolver, que es su, su tema estrella de, de, de este año, sin duda. Bueno, pues vamos a ver a Anita, Savage for Fenty, en, con Practice y Envolver. Bueno, pues vamos a ver a Anita. Uh, o sea, vaya escenario. Uh, wow o sea, What? I'm processing ¿A dónde está este bosque? Quiero ir Chica, ¿por qué te mueves tan bien? Qué mal repartido está el mundo, de verdad. Qué bella cómo se mueve. Y aquí tenéis a Peter el Anguila. Soy un palo. Chico, por favor, no se puede ser tan guapo tú también. <ríe> ¡Vamos! <risa> bueno... ¡Oh, my God! <risa> bueno, la actuación estaba subida de tono, a más no poder. ¡Wow! Pero vaya escenario, vaya actuación. Como decimos en Cataluña, de un y dos. Brutal, brutal. Me encanta Anita. Ya, ya lo sabéis, lo vuelvo a decir, por si a alguien no le ha quedado claro, que amo a esta chica. Bueno, pues hasta aquí el show de Savage por Fenty, con, con un remix de dos canciones, Ruta Lanita, te amo, y nada, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado dadle like y no olvidéis de suscribiros, nos vemos en el próximo.